Juli, ¿cómo estamos? Entonces, cuenta pues, ¿cómo va todo? Bien, acá esperando al gran Simón, que también se nos una, y es posible que, que inclusive haya invitados especiales. Vamos a ver quién llega. Súper, súper. Dándole duro. Pero bueno, claro que sí, don Julián. Entonces, para los que no lo conocen, Juli Tecno ha hecho un gran trabajo, precisamente ayudando a la gente orientándola, dándole tutoriales, ¿no, Julián? Sí, sí, en, en, principalmente, pues eso es lo que estamos haciendo, compartiendo tips, trucos, bueno, novedades de tecnología también que van saliendo, esto es una cosa que no para, que no para y todos los días hay cosas nuevas por, por descubrir, por aprender, por compartir y a mí me encanta pues, este rollo... Ah, por mostrar, porque siempre hay cosas nuevas por mostrar, nada que hacer. Siempre, siempre, siempre. Hay lanzamientos a cada rato. Nada más hoy veía que por allá en Estados Unidos, creo que OnePlus tuvo un lanzamiento, por allá Motorola canceló otro, bueno, en fin, esto es, <risa> esto es, esto es esto Y en es este también. campo sí que hay mucho que hablar, ¿no? Porque es que llegan, llegan, y hasta de la misma marca. Pues vea, yo le cuento, yo también tengo, vea, <risa> tengo los, los los Airpods. Ajá. Bueno, yo también tengo mi, mis Airpods. Ah, tengo, tengo también los Oppo Enco por aquí. Lo mismo que Bien bonito, enco. ¿no? ¿Ah? Muy bonitos los Enco. Pero te, te voy a decir la verdad y le voy a decir la verdad a la audiencia. Y vale no la pena para eso. Estamos. No, no, no los he destapado. Los tengo sellados. No me, no me ha quedado tiempo de, de hacerle un boxing. Es más, hasta lo podemos abrir aquí en vivo. Y tengo unos que te van a sorprender, o les van a sorprender a muchos. A ¿Y por qué? Ah, porque, porque es una marca que ha dado mucho de qué hablar en estos días. Yo, yo le tengo otros, que de hecho son los que estoy usando, que son de una marca que muchos en Colombia seguramente quieren, pero que no saben que tienen audífonos. ¿Le suena, Julián? ¿Qué? No, no la veo. Muéstrame bien. Se, se llaman los Ton, LG Ton. ¿Ves? ¡Ah! ¡Ah! Alguna vez por allá me llamaron para una cosa con unos LG, pero nunca resultó. nada. Bueno. La... Y, y acá que se nos unió el gran Simón. ¡Oh, Simon! ¡Ey! A ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué todo? ha pasado? Bien, Simon, bien, Simon ah, bueno. Tektok, bien o qué? Simon Tektoker, bien. Oh, yeah. acá esperándolos. Pero venga, Simón. <risa> Felipe, yo una tenemos cosa? una historia con estos. Eh, es, es una historia muy buena, ¿no? Porque es que nos hablaron de una versión increíble de, de estos audífonos, de los Tone Free FF, FP9. Sí, señor. Que tenían un, un botoncito supremamente interesante y Juli, algo que, que seguramente usted que viaja tanto, eh, era una de esas funcionalidades soñadas y es, usted podía coger estos audífonos, los conectaba a la entrada de 3.5 del avión y empezaba a amplificar sonido de manera inalámbrica, ¿sí? Para, cuando hay aviones que todavía tienen sistema de entretenimiento, porque ustedes saben que esto ha cambiado muchísimo. Sí, ya, ya los han ido quitando. Exacto. Pero para los que tienen, esto funcionaba muy bien. Entonces nos, nos vendieron la idea, nos contaron cómo funcionaba y en el momento de probarlos nos dieron una versión que no tenía eso. Pues es que es, que, es que es muy chistoso porque nos dijeron, vea... Esto es una maravilla y además vos le puedes conectar el, el este de 3.5 milímetros. Ta, ta, ta. Listo, tomen. Este es el regalo, tal. Y nos, buenísimo, ¿no? Vamos a probarlo. Cuando los destapamos, pues no, no, no es merecido. El Giton Free, estos los FP8, eh, que funcionan bastante bien. Que yo, además de eso, tengo otras historias con eso, porque con Android, vea, una maravilla. Y la verdad es que me encantan, pero, pero usted... Pero ustedes no me han dejado mostrar lo que tengo. Muestre, ah, mueche, ¿te bueno, una adivinanza, una marca que ha resonado, Ajá. pero muchísimo, muchísimo. Solo tienen dos productos. Esa es uy, la uy, pista. No me digan, no me digan que, que además tienen un smartphone que, que es translúcido por detrás. Veale, muestro. No, no puede ser. <risa> ¡Qué wow. buena vaina. ¿Y cómo llegó usted? Ah, o sea, ¿Cómo para... se hizo a estos audífonos? Para que vea, para que vea. Los... Hay que ir moviéndonos en las redes. La cosa está buena. <risa> Qué buena <risa> cosa. Pero bueno. Oiga, eso no los había visto. Creo que vale la pena entrar en cuestión, ¿no? Y es una de las cosas que uno debe tener en cuenta, ¿cierto? Cuando va a comprar unos audífonos, creo que tiene mucho que ver con la ergonomía, ¿no? Que, Sin duda. que le queden a uno bien, porque Juli tiene, un, tiene unos Airpods, ¿cierto? La sí. versión pro. Sí, sí. Pero la, la versión anterior era polémica porque no a todo el mundo le ajustaban bien. Había gente a la que se le caía, le hacían falta, como, como le gustaban las siliconas. Sí, como un buen ajuste <risa> le faltaba. Exactamente. Entonces, eso era algo que, que versiones como estas de, de, de diferentes marcas, porque cuando salieron los Airpods, vino también algo que, que con Andrés decíamos, la guerra de los clones, ¿no? O sea, pa, empezaron a salir un montón de audífonos que tenían un diseño similar. Igualito, eran igualitos. Entonces, pero, pero además nombres similares, ¿no? Eh, los los bots, porque yo me acuerdo que yo se los escuché a Samsung y entonces resulta que Realme lanzó los Realme Bots Air que, que nada tienen que ver, que es un diseño súper distinto y entonces ahora son los eh, bueno, lo y, y ahora todo con el tema Air, entonces están los Oppo Enco Air y bueno eh, eh, todo claro. se va copiando de todo un poco ¿no? Yo yo no sé si será copia o si ya se convierte en un genérico, ¿sí? O sea, ya ya ya, ya no es AirPods, sino solo bots. Entonces, sí. Me, me, me parece interesante y es algo que cuando vayan a comprar, recuerden, la ergonomía es súper importante. O sea, si usted tiene unas orejas que, que se salen un poquito del estándar, vale la pena que tengan en cuenta las siliconas, ¿no? Porque si no, el ajuste es un poco difícil de calcular solo con verlos. Entonces, pero es que, es que mire que eso tiene dos variables. Eso tiene dos variables porque a mí me gustan cuando tienen silicona, porque la verdad, yo estoy usando aquí de unos, <risa> los de tercera generación, ta, ta, ta, ¿Sí? chévere, to, toda la vaina, que me han gustado bastante, que se configuran pues perfecto con... Esos son los, los tres de tercera los generación. Tres. Ah, bueno, y ya, ya, ya que Julián estaba chicaneando, yo también voy a chicanear. <risa> Mira, póngale cuidado. Yo estos los compré en la tienda Apple, ahora que usted va para allá, para que... Si algo se compre uno, sí los personalice. Allá mismo y los se los marcaron en la tienda de, de la Quinta Avenida, es la, la, la que todos conocemos. La y que me los marcaron, la, la de vidrio, la que queda ahí en la esquina de Central Park. Y me los marcaron ¿Qué? ahí con el este de Simon Tech y marcan tanto los AirPods como lo, el, el, el, el iPad, si usted quiere, o también los AirTag. Entonces, aquí, detalle, fina coquetería. Pero Bacán, inclusive... No. Eh, ¿En línea usted puede ir pidiendo eso cuando, para que cuando llegue ya esté listo? No, pero pues es que yo ya pedí, pues ya que ya tengo esto, voy a llevarlos a ver si me los marcan. Eh... no sabe, de pronto me pego una voladita. Pero ser. venga, a, a mí ¿Qué? me gustaría devolverme un poquito, porque hay un modelo del cual no hemos hablado, ¿no? Que son los grandotes, los que son... Obviously. Ah, los, los, lo, lo, los, los, sí, los... Eh, los, exacto que, que no, no los tenemos acá yo tenía por acá una gráfica pero ahora se me se me traspapeló pero tengo para que la gente sepa no o sea eso es, de, de ahí toca empezar y es qué modelo quiero quiero unos que sean over ear o in ear sí o sea in ear son estos chiquiticos los es, over también. los over son los grandotes que se ponen solas, yo yo over. yo yo pues mi opinión yo yo tengo inclusive unos Bocé, que uh -huh. heredé de mi hermano, y, y, y a mí, digamos, yo creo pues que eso es más como para usarlo en la casa. A mí pues no me gusta salir pues con una cosa aquí que se vea uno como tan llamativo. sí Y más en color. Ah, yo tengo esos, esos son los JB, eh, eh. Y, y es que... Eh. Yo tengo un problema, y me imagino que les pasa a ustedes también, y es que se me calientan mucho las orejas. Entonces, después de trabajar un rato, yo ya estoy... Que y, no esa se... vaina, y esa vaina, sí, no, yo, no, no, yo no, no, no lo resisto más de media hora, una hora, porque uh -huh. empiezo a sentir como la presión aquí, como que no, no entonces no... Pero, pero pero vea que yo tengo esa misma referencia que tiene Felipe, que no me acuerdo, yo so, solo sé... Se, no, o sea, me acuerdo, sé so que la tengo configurada pues en la, en la aplicación de JBL, en el, ¿Sí? en el celular, y yo la uso para dos cosas. Cuando voy al gimnasio, así no parezca que vaya al gimnasio, de vez en cuando voy al gimnasio. Y eh, como, hay, como hay tanto ruido, a mí me gusta usar esos audífonos porque me aíslan y me protegen. Además, como tienen almohadillas, eh, esa es otra cosa, ¿no? Porque es que la gente, y digamos que yo que estudié ingeniería de sonido, yo, vea, yo aquí que todos los días tengo que mezclar audio, yo tengo estos de estudio y yo lo que hago es protegerme porque es que lo que pasa es que la gente no solo es como, como vaya y escuche su música y que eso tenga, que súbale el volumen y que es cuadre bajos y todas las cosas, sino que también es un tema de cuidado de salud y es como Total. esos audífonos a mí también me ayudan a aislarme del ruido exterior, porque yo le estoy metiendo una carga de, de volumen auditiva a, a, a mis oídos, más esa carga exterior, eso puede subir un poco los decibelios y pues puedo estar maltratando mis orejas. Que digamos que esa es también, obviamente, la ventaja de, los, de, de estos dos tipos de audífonos, ¿no? Estos que son lo, con, con toda la diadema y toda la cosa. Con la balada. Aislarme y por eso tienen la almohadilla. Yo voy a usar estos de ejemplo, porque los otros los, los, los tengo allí en la sala. Y vea, a mí, a mí me tapan mi exterior y, y ayuda a proteger mis audífonos. Son un poco más costosos, mi, mis oídos son un poco más costosos, pero por temas de salud. Uf, preferiblemente no, pero, oh, y en calidad también creería yo que claro. los, los grandes pues dan, tienen como más esa profundidad de sonido, bajos, brillos bueno, toda esa esa gama, esa gama dinámica no sé cómo se llamará eso, yo de audio muy poco siempre, bueno, y, pero, yeah. pero sí se Bueno, pero ahí sí un tema súper importante sí y es la parte de aislar el ruido eh, tenemos pasiva, que es como con estos grandotes que, como dice Julián, me tapan las orejas y, y me aislan un poco. Y activa, que es cuando ya tenemos una parte que los audífonos hacen precisamente para que las ondas de ruido, que son la misma parte, se anulen. tengan, tengan su, su equivalente, pero eh, un poco opuesto, y se anulen, como dice Juli. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque muchos de los audífonos que generalmente tienen un costo bajo... Eh, tienen un una aislamiento activo, digo pasivo, y por eso cuestan menos. Y a uno Uy, se le meten ruido allá. Vea, yo, yo le tengo mucho cariño a Xiaomi a todo. Los <risa> quiero mucho. Pero, Pero eh. Eh, ¿qué audífonos tan malitos estos, pardes? De verdad, yo no sé si ustedes <risa> los probaron. Con, con todo respeto. O sea, sé, yo sé que sí, hay una, No, y uno tiene que muy buenas, pero vea, yo duré mucho tiempo usando estos, eh, los eh, Mi True Wireless, los Airbots uh -huh. Basic 2, y eh, complicadísimos, porque no solo eso, era un tema de que usted lo llamaban en la calle, y entonces terminaba usted dando más papaya, porque usted por ir cómodo, de pronto escuchaba música músico, por contestar la, su llamada y toda la cosa, no le escuchaban ni del otro lado era, ¿qué? ¿qué, ¿Qué, qué me está diciendo? Sí. Que no le entiendo que se colaba todo el ruido de la calle, no tienen nada de aislamiento. Entonces, eso por un lado. Y ahora, hay, pasaba con esos audífonos, ya obviamente hay unas versiones muchísimo mejores, pero que se desconfiguraban. Entonces, tocaba volverlos a configurar cada rato. a enlazar. Claro. Y entonces, a veces, te enlazaba uno y el, el derecho y el izquierdo no. A veces, el izquierdo sí, el esto. Y si ese día estaba usted de buenas, le enlazaban los dos al tiempo. Pero... Y... Qué paridera. Y Vea que ahí Simón trajo algo interesante que tenían estos audífonos Y es que uno podía hacer el, el modo susurro y les, ah, les escuchaba un sí. poco mejor Entonces a mí me parecía que LG le, le estaba pegando muy bien a, a nivel de funcionalidades Pero a nivel de marketing creo que nos estamos quedando supremamente cortos Porque estos audífonos aunque se ven muy bien, son costosos pero no, no, no tienen canales de distribución y tampoco la gente conoce todo lo que hace. Son tantas vainas, yo no sé si Simón se acuerda, que uno a veces dice, oiga, ¿será que me voy por las funcionalidades o me voy realmente por mi casa de uso, que es lo que voy a hacer? Entonces, ahí uh -huh. es algo que toca siempre tener en cuenta antes de llegar a la tienda y dejarse seducir por la promoción de turno que tiene la, la persona que está vendiendo allá. Pensar realmente, oiga, yo necesito esta cancelación de ruido activa sí o no, y tener eso muy claro antes de llegar allá y gastarse la plata y después estar en la casa diciendo, o en, o en la oficina, oiga, no, el ruido se me cuela, son incómodos, no tiene lo que yo debería tener, como decía Simón, o sea, se me desemparejan a cada rato. Y ahí entramos a otra parte, que es la versión del conector o driver, no que eso suena supremamente eh, técnico, pero en realidad lo que hace es, transforma la, las ondas de eléctricas a algo ya auditivo. Entonces, eh, por ejemplo, de estos, la diferencia entre una versión y otra tiene que ver con la, lo que dura la batería y el driver. ¿sí? Entonces, hay algo que vale la pena leer antes de llegar allá, porque uno, uno entra a la tienda y el impulsador le dice, no, es que mire, estos son muy bonitos. Eh, se van a hacer el unboxing de estos. Hágale, hágale. Hágale. Para que la ¡Vámonos! gente vaya viendo. Pero entonces, eso hay que tenerlo en cuenta: ¿sí? el tamaño del driver y también uh -huh. lo que le dura la batería, porque no hay nada peor. Y me pasa mucho cuando tengo demasiadas reuniones que se le descarguen a uno los, los audífonos justo en la reunión, ¿no? Vea, unboxing vea, en, vivo, Ay, sí, un unboxing en vivo. Unboxing en vivo. Están está bonitos. Vea, vea cómo es. Esa parte traslúcida de la carcasa, ¿no? Y Juli, váyanos diciendo, muy liviano, ¿no? Pues, por ahora menos, esto es en vivo porque yo no... Dormí. Están ahora, chéveres, bonitos. Muestra ya que a ver los cómo... Sale, hay... sale, pero les o sea, que que muestre pero pues vale. de a uno. Miren, la silicona... Ah, no, mentiras, este no, no tiene silicona. No, este no tiene silicona. No. ¿Qué hay... Entonces, para que lo tengan en cuenta. La ahí, forma ya le voy a ir. mostrar... Una diferencia con los hermanitos mayores de estos, los Opoenco claro. X. Que esos, si sí vienen, a nuevo. Con su silicona y toda la cosa. No, no solo la silicona, Simón, sino que estos tienen cancelación de ruido es activa. Maravilla, yo sí, creo sí. que es de los mejores que yo he probado estos Opoenco X. Uh -huh. ¿Esos ¿no son es los Oppo todos, Enco X. O sea, la, la versión más pro. No dos, la la no versión dos, más pro de estos. No Ajá. estos esto no tienen las armadillitas y tampoco deben tener cancelación. De ruido. Tienen cancelación inteligente, o sea, con inteligencia artificial, pero en las pruebas a mí se me ha filtrado el ruido. Entonces, no, no sé si es algo que, que yo estoy haciendo. Uh -huh. Como dicen, no es problema de flecha sino de indio, pero, pero creo que la diferencia con los X cuando los probé era bastante grande. eso sí tienen cancelación activa. Venga, Oiga, ustedes yo... que ya los tienen allá, una pregunta. Ah, no, porque no traen cable. O, o De me... cable. De cable. Rob... ¿Ah? <ríe> o a mí me robaron. Me robaron <ríe> el cable. <ríe> Juli, ahí debe estar. No, ahí debe estar por debajo, o a un ladito. O a un ladito. No. A un ladito debe estar. Efectivamente, Juli tiene toda la razón. ¿Vienen no sin hay cable? cable. Entonces, para que lo tengan oh, en cuenta, cuando goodness. los vayan a comprar, uno tiene que tener el cable. Cable sí, USB-C, no pero USB -C. como USB -C. te digo, no lo traen aquí. Exactamente. Oigan, Ese no, detalle. yo no me había fijado en eso. Ustedes Ustedes de que yo, lo, mire, yo sí, lo abrí sí, aquí en acuerdo. vivo porque estaban... Vaya, y por, ahí en claro, porque los, la, la primera versión sí trae su cablecito el cable. a un lado, ¿no? Uh -huh. De acuerdo. Y la vaina. Oiga, ya estaba viendo y hago un paréntesis chiquito, ahí que se conectó nuestro amigo Andrés Sánchez, también amigo de TechCetera. Claro. Eh, usted qué define por lo, buen lo sonido, porque él, me, porque él me estaba diciendo como, ¿es buen sonido o no es buen sonido? Porque hice un, <risa> hice un video, hice un video al que le fue muy bien en, en, en TikTok y en, y en varias redes, de estos eh, Twin Touch de Clipstream. Ah, yo lo tranqui. vi, yo lo vi. Tranqui, le fue bien, tuvo muchas preguntas. Eh, son resistentes a salpicaduras, se configuran bien. Pero pues, hermano, yo no sé si uno puede medir con la misma vara estos que estos. Obviamente no, hay una diferencia de precio. Eh, pero entonces... ¿Uno podría decir que unos audífonos son malos de entrada porque son baratos? Son barato. No, me, vea bueno. que hay, hay, hay formas de medir, ¿no? Si, si todo le suena igual, si no hay diferencia entre los bajos y los agudos, y además suena como metálico, ahí ya es donde usted empieza a decir, oiga... pues Aquí es donde yo les voy a decir una cosa, vea, uh -huh. y, y, y, y, y, y, y en cuanto a precio, miren, vea, tenemos los, yo pues que es, he sido usuario de los, de los AirPods Pro, muy buen sonido, buen aislamiento y, y, y estos Nothing que ya les mostré, los sí. Nothing, tienen, también, ca tienen cancelación de ruido activa, la aplicación es súper fácil de manejar, o sea, se conectan súper bien. Y estos, mi esposa suena es buenísima pues escuchando y le dije, díganme cuál... ¿Cuál, estos, le ¿Cuál le suena mejor? Y me dijo pues, uh -huh. están por el mismo nivel o podría de pronto este, estos nothing dan como mejor uh -huh. brillo los bajos están buenísimos o sea en general los equiparan Y, y, y vea y, que... Y los Nothing son a mitad de... Como, valen... creo que la mitad de lo que cuestan los Airpods Vea que ahí Juli le pegó algo muy importante no solo al precio, sino a la experiencia de uso, ¿sí? si usted tiene Android, no tiene o sea, no tiene perdón de Dios que usted piense en comprarse unos Airpods Pro, porque no, no está perdiendo más de la mitad de las funcionalidades que usted tiene al abrir el estuche, al emparejarse y, y, y el tema de el, el, el sonido espacial, eso sí, digamos eh, esa es la, es la, la uh, ay, mira, Airpods, claro. eso no los tienen los Nothing pero ¿sabe qué tiene los nothing? Y también una cosa que me descrestó es que uno se los pone y para subir o bajar volumen, una cosa que no tienen los Airpods, es que uno simplemente hace así. Hace claro, así aquí. y mira. Ah, eso es muy chévere. Eso lo tienen eso, los miren, en Coex, que eso me parece muy lo, lo tienen tam también los de Huawei. Y vean que esto es algo que, que vale la pena contarle a la, a la audiencia y es Yeah. En la medida en que el ecosistema sea compatible Usted va a poder programar inclusive Qué hace cada botón ¿sí? que, claro, esto que lo tienen hasta los Encoer Que el doble toque ¿sí? Que dejar presionado Exacto, entonces son, son cositas son, son, son, son temas de software Que le dan a uno una experiencia diferencial Ahora, Juli, para los que juegan algo importante es que el sonido no se demore. Cuando uno está disparando ahí, eh, como dicen, enzotado montado en el tema de, de, de, de liberar al mundo de, de los zombies y demás, cuando el sonido se demora y uno está en un shooter, ya lo mataron, nada que hacer. Entonces ahí la latencia es súper importante. Eso, eso lo traen estos, espérate, los, uh -huh. los, los ear, los, los nothing, traen aquí una cuestión. Cuando uno los conecta, bueno, ellos traen una cuestión ahí de latencia. De acuerdo. Y poder a, ajustar eso es súper importante. Seguro va a gastar más batería, pero como dicen por ahí, dependiendo del caso de uso, uno lo hace o, o no lo hace. ¿sí? Entonces, por aquí dice vale latency, la latency mode, latency mode, mira. Exactamente. entonces tiene modo de latencia normal y low latency mode. De acuerdo. Entonces, ahí volvemos a reforzar uh -huh. que el caso de uso es súper interesante e importante. Mire que yo tengo dos cosas. A, a mí me han gustado uh -huh. muchísimo estos. Ay, lo, lo único que no me gusta de estos de tercera generación, que no vienen con la espumita de a mí. A veces cuando tengo, bueno, los tengo puestos mucho tiempo o de pronto los tengo puestos en un avión ahora que venía de México para acá, ya muchas horas y que pronto usted se queda dormido. Se me caen, se me cayeron y bueno, me tocó ahí como medio buscarlos y toda la cosa. Eso no me gusta. ¿Qué sí si me gusta? Eh, se te configuran de una vez ya. Tú, tú los simplemente abres la caja, la cierras, lo que sea, ya está de una. y listo carga inalámbrica, que eso me parece, pues, que es una cosa brutal, aquí es, bueno, aquí no cable pero ahí está. De, de apuros cuando Ajá. no lleva el cable, o no tiene cable, como dije, Exacto. En los nuevos 5 2. O los pone a cargar de una vez también con su celular, y sale para pintura, y, y él ya está. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, y vea usted que, me fijé en estos días que he estado sacando tanto videito y es que muchísimas tomas de apoyo, pues, yo las hago con, con el iPhone y, pues, normal, ya está. Y mi perrito, eh, por ahí pasa, ¿no? Entonces, con sus uñitas. Uh -huh. Y yo después, cuando me pongo a editar, ahí, que me, que, que me he puesto a editar en el celular... Claro, cuando yo escucho las uñitas y yo, pues, este man, ¿dónde está? Este man no está dormido. Claro, es toda la experiencia, porque claro, es, es todo el tema de su ron, como que yo siento como si el man estuviera pasando detrás, pero claro, queda el sonido grabado. Y ese, ese tema de esa experiencia de como queda ese sonido grabado, ¡guau! Me parece. Total. Tremendo. Además, porque, Simón, hay algo que, que vale la pena explicarle a la audiencia, ¿no? Y es que la cancelación de ruido yo he probado y en diferentes marcas tiende a funcionar diferente, ¿sí? Entonces, hay unos que le bloquean a usted para que el ruido ambiente no le llegue, ¿sí? Esto es más que todo con la activa. Y hay otros que lo que evitan es que su interlocutor o la persona que está recibiendo la llamada oiga el ruido, por ejemplo, de su perro, del bebé llorando. Como eso? que aíslen, como que se centren eh, en la voz, únicamente. Exacto. exacto. Y ahí viene otro punto y es cuando tienen dos, tres o hasta cuatro micrófonos, como está pasando como en algunas versiones de Huawei y de otras marcas, ahí es donde uno dice, bueno, se sube un poquito el presupuesto, pero voy a tener una mejor experiencia, sobre todo al producir, llámese trabajar, hacer videos, lo que decía Simón. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer ese malabarismo financiero y decir, oiga, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena meterle esa platica extra a unos audífonos que tengan ese tipo de cosas. Porque lo de afuera sí se ve bonito y que el estuche eh, eh, no se raye. Pero ese tipo de cosas como que me ha ido el ruido, que la batería me dure bastante en un viaje largo, que no Esta se me caigan otra. cuando me duermo. Todo eso funciona Vea, bastante bien. Yo le, yo, yo le voy a decir por qué me quedo con estos una y mil veces. Uh -huh. Y se lo voy a dar en un caso de uso que me ocurrió hace un tiempo. Yo inicié un live hace un. Hace como, eso fue, pasó hace como tres meses, por ahí, un poco más. Pa, yo yo lo, lo puse así, yo tenía solo la cajita y un audífono. Uh -huh. Y yo, pues, pucho, ¿dónde estará el otro? ¿Dónde está el otro? El punto es que yo empecé a hacer el live, así como en este momento. Ta, ta, ta, ta, hable, hable, hable, hable, hable. Se terminó. Y yo, búsquelo. Entonces yo, como pucha, ¿dónde estará Entonces, Yo fui y busqué en la chaqueta, o fui y busqué en no sé dónde, ta, ta, ta, en la sala, en la mesita de noche, y yo, fue pucha, no está. Y yo, ah, ¿verdad? Que esto tiene una opción para buscarlo. Entonces me a pitar. Entonces, no, claro, claro lo puedes poner a pitar, claro, cuando pitaba y me pitaba solo uno, y el otro, sí, está pitando, pero nada. Y yo, fue pucha, bueno, buscar, no, sí, entonces, ubicación, yo vivo. En, en, en Chapinero, frente a la carrera séptima, me botaba el audífono que estaba enfrente de la carrera séptima. Y yo, no puede ser. Yo, pero ¿cómo así? Pum, me bajo yo al primer piso, trato de buscar, ya estaba de noche, nueve de la noche, no los encuentro. Me subí, pues, desmotivado, ya buscando cuánto cuesta un audífono. Y porque me lo dice, venden solo, ¿no? ¿Venden porque lo uno venden solo. solo. Y mi novio me dice, no, pues camine, vamos y lo buscamos. De nuevo. Y yo, hágale. Bajamos, ya me bajé sin el otro audífono y me bajé sin la cajita y ahí ya fue como un poco más preciso y me decía aquí, aquí, aquí, pues el audífono estaba como sobre una salida de un jardincito eh, enfrente de mi casa. No sé la razón por qué se haya quedado ahí, la verdad no la sé. El punto es que gracias a esa tecnología que tiene Apple, lo encontré. Eso no hubiera pasado con ningún otro. Bueno, eso es muy diciente y realmente esta tecnología de, sí. de, de, de los AirTags está en los audífonos y está en algunos otros dispositivos, es fantástica. Que Pero, va orientándose llega y llega a, a un metro, dos metros, derecha, izquierda, casi como caliente, caliente. Pero hay algo que no se nos puede olvidar, Juli y Simón, y es que gran parte de la audiencia seguramente no tiene iOS. Entonces, sí, por eso, sí, es hay que tener muy en cuenta que si usted tiene Android, también hay muy buenas opciones. El Live no es para decirles qué opciones elegir ni nada, sino para que tengan muy en cuenta qué deben eh, sopesar o qué variables deben eh, tener en mente antes de ir a comprar. Y, y, y acá me devuelvo un poquito lo que decía Simón, que le preguntaba a Andrés, porque yo sabía, yo invité a Andrés, lastimosamente no se pudo unir, entró rápidamente y se salió lo mismo que el profe Jorge, Ah, yo lo no vi por ahí. Exacto, ahí no saludo. Pero hay, hay algo que, que se debe tener en cuenta y es el tipo de certificaciones. Hay audífonos que, que tienen versiones muy viejas de Bluetooth que no llegan a, a nada de distancia, transmisión, fidelidad e inclusive, eh, por así decirlo, no se desconectan tan fácil. Y hay otros que tienen versiones más nuevas que dan un mejor ancho de banda y que inclusive dan la opción de, si tengo, por así decirlo, muchos dispositivos, puedo tener en el lado izquierdo un audio y en el derecho otro. Por ejemplo, para los aer aeropuertos, para cuando tengo más de una cosa, o inclusive, como hacen los de Apple, que si yo tengo un iPad acá y, y el teléfono y me llaman, pues se conecta al sí. que está funcionando Paso y después la... pasa al otro. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de comprar. Así que no salgan y compren por la promoción, sino por las cosas que realmente van a usar y que les van a servir. Si viaja, si trabaja, si estudia, si juega, porque los gamers son un, un, un nicho supremamente importante. E Inclusive, si usted solo los usa para el día a día, para oír de vez en cuando musiquita, pues casi que le sirve cualquiera, ¿no? También, ¿sí? Sí. Y, y ahí te estoy no, viendo un letrero atrás, un, un, un, un avisito que dice high res Audio. Exactamente. Entonces, este es el, el tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Si yo soy un audio, audiófilo, ¿sí? o hago cosas demasiado pro, de pronto tengo que empezar a pensar en, en audífonos ya con cable, ¿no? Como los que mostró Simón, que ya son calidad de estudio y demás, y que realmente estoy perdiendo cero. Ahí... Ah, audio, no, pues es que, que esto se sí. encuentra claro, porque, eh, porque, plana y toda la cosa eh, Exacto Porque hoy en día ya, ya hay, por ejemplo Servicios como Tidal O bueno, inclusive también creo que Apple Music tienen audio sí. Nossless, Y todo este sistema Todos estos sistemas de audio ya Que son audio prácticamente como salió Del estudio, ya uno Lo puede escuchar y eso ya El Bluetooth no lo soporta Entonces, eh, pasa, ya, ya eso ya Es pues, un sonido muy pro ya eso, tendrían que utilizar audífonos como los que tiene Simon eh, pues que eso que por el cable no, va a no van a tener pérdida de calidad, va, va a llegar la señal tal cual y, y ese es un problema que hay ahí precisamente que me imagino que estará solucionando pues Apple en el caso de los Airpods porque, porque el sonido lossless por Bluetooth no no llega, no sirve Exactamente Porque Es un ancho de banda muy, muy banda muy grande Que, que, que el wifi, que el Bluetooth No lo soporta De acuerdo, ahora Y ahí Juli dijo algo muy interesante Hay algunos que se conectan Inclusive hasta por Wi-Fi ¿no? Y que reciben actualizaciones Eso ayuda para que los audífonos Por ejemplo, los Airpods Que inicialmente llegaron al mercado Y después recibieron el especial es, es, Audio Eso ayuda a mejorar la la No solo la experiencia Sino la forma como los uso Los Huawei también se actualizan Algunos de Samsung Mejor dicho hay muchas marcas que tienen este tipo de cosas Y por eso el hecho de que tengan La aplicación puede llegar a ser Un valor agregado No Sin sé duda. si quieren añadir algo más No, no sabe eh, Simplemente a mí me parece que Cosas como para usted Tener en cuenta, obviamente eh, precio, obviamente es una decisión, o sea, eso pues influye bastante. Tenga en cuenta el tema de las de las chupitas. Las siliconas, la silicona, las, <risa> las almohadillas. Las almohadillas, bueno, igual, todos los traen como small, medium, large. Vienen en tres de su, tamaños. De su oreja. Ventajas de esto que no se le van a caer. Desventajas uh -huh. que lo van a aislar totalmente y puede que lo regañen después en, en la casa. Eh, pero me, Uy, pero me, me sí, parece bueno, genial. Hay una cosa que usted acaba de decir que es súper importante y que no nombramos. Y es que algunos de estos audífonos, incluyendo los AirPods, incluyendo estos, tienen un tipo de, de sonido que se llama translúcido. Que ah, transparencia. Que es cero, transparencia. Eh, transparente, o exactamente. Oh, se puede usar, por ejemplo, cuando van la bicicleta y demás, y va a oír el ambiente. Y mm -hmm. porque eso eh, es peligroso. Usted, Airpods, usted en su bicicleta. Ahí en la ciclorruta en Bogotá, con, con la música y con el lamiento de ruido activo encendido, le cuento que le, le puede pitar el bus ahí al lado y usted no lo va a escuchar. Eh, Exacto. Uh, los, los últimos, los, los que lanzaron el año pasado, pues de, de Samsung lo tenían, ¿no? Los, los bots. Dos, sí, creo los, que. Los, Me, no, inclusive yo no los de los probé, pro no lo tienen. pero No, yo sí los probé y, y, y, y, y para los que son chismosos eso servía hasta para escuchar al de al lado. ¿Para escuchar qué? ¿Para escuchar qué? Al de al lado, que está escuchando pasito, uno ponía transparencia y no se podía... Escuchándolo ah, hablar. Claro, claro. Hicimos pruebas con Andrés en vivo y todo y, y, y tenía cosas bien interesantes. Entonces, para... Todo depende de usted qué quiera de sus audífonos. Entonces, recuerden, no todos son iguales, no todas las marcas les da lo mismo. Y sobre todo en la gama de entrada, usted tiene que empezar a hacer ese malabarismo de qué quiero porque no me alcanza para todo. Es verdad. Bueno, Simon pasa? estaba diciendo otra cosa, no sé, yo lo interrumpí, qué pena. Eh, no, no, no, no, tener, tener en cuenta eso, básicamente, y, y, un, detalle, y un detalle no menor, un detalle no menor, eh, téngale su cablecito y su adaptador, pero acuérdense que ahora hay muchos, en el caso de, de teléfonos que vienen con carga de 67, 120 watts con ese marranito, no, no, los, no los cargue con ese adaptador que se los puede estar parrandeando un poquito. Sí, los pueden dañar, los sobrecargan ahí. De acuerdo, y hablando de carga, no olviden... La batería, o sea, hay unos que les dura cuatro horas con todo y estuche, y hay otros que van hasta 24, 27 horas, lo cual en un viaje largo es bastante útil para no quedarse desconectado, para poder oír, claro, musicita, porque puede uno consumir. Escuchas con los dos, cinco, cuatro, uno uh -huh. cinco que te da, te quitas uno, lo pones en la cajita y ahí empieza a alternar, como para no quedarse Exacto. sin sin escuchar ahí la musiquita tal cual, y por último lo que decíamos, la aplicación ¿Qué le deja hacer, ¿Qué no, eso suma, son, son cositas total totalmente uh -huh. bueno no señores, totalmente. me encanta pues yo, haberlos tenido acá Julio va a decir algo, no que yo voy a aprovechar para meter la cuña aquí Hágale, me pues para. de los Nothing precisamente que me los enviaron desde México me contactaron, Nothing me los enviaron y, y pues, como les decía, muy buen producto. Y pues los encuentran en nothing.com.mx bueno, bueno, y acá... acá en Colombia no que... se, se consiguen... No, aquí no, pero en la página... Pero, de pero, se, segunda cuña, Simon y etcétera, también quieren probarlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo tengo ahí el contacto, vamos a ver. Listo, de una. De una. Pero, pero venga, Juli, también también va a estar probando el celular. Vamos a ver. Ahí sí toca hacer eh, una reunión en vivo. Ahí sí toca viajar hasta Bogotá para, para, para verlo juntos. Vamos toca a ver, ver vamos a ver. Estamos en ver. eso. De una, de, de una. Muchas gracias a ustedes y a todos los que se conectaron para vernos. O sea, que, que se repita, sí o no. Estuvo bueno. Sí, papá sí, ella, sí. Bacano bacano aquí ya conversamos y la gente aprende cositas, nos conoce más, eh, bueno, se conectan y compartimos un ratico agradable, bacano, a mí, yo yo estoy muy, yo estoy de mucho live, me están gustando mucho. La verdad nosotros somos de poco live, pero bueno, vamos a ver si, si, si la audiencia nos forza eso, dependiendo de cómo nos vaya. Pero sí. ahí, ya saben, lo que necesiten, aquí estamos en Tecetera para todos. Nada y conmigo una. también cuentan. Simon, Felipe, súper. Listo. Vamos estamos para contando. eso. Que estén bien, de una. que A todos los que Gracias. se conectaron, feliz noche, que descansen, que coman bien rico y feliz... se sueño será ya. No, todo está muy temprano. <risa> <risa> vale, listo. Háganle. Chao, chao. Listo. <risa>